Mira, nosotros tuvimos una reunión institucional del Consejo de Regidores. Está autorizado a, a dar los detalles el presidente en su momento. ellos todavía no ha terminado la reunión porque yo era una, a un programa que estoy invitado y no puedo dejarlo esperar. Pero todo lo que se trató en la reunión, quien está autorizado a hablar de eso es él. Ya nosotros hablamos como partido eh, y, y tomamos, se tomó una decisión y nosotros ya depositamos en, en la fiscalía y lo que vamos a esperar es la conclusión de la investigación que ya no está en manos eh, no siempre, nosotros no variamos porque no inventamos nosotros que decimos que, que se investiga a fondo este caso, porque eh, el que está involucrado en ese caso tiene que responder a, a los hechos y a la justicia de San Francisco Macorís no es justo precisamente que no estemos involucrados en este caso, porque todos no somos iguales, Caco tuya yo siempre he actuado con transparencia y es que da el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Si otro tengo que hacer que lo haga él. Sabe bien que los hechos lo va a jugar, la historia lo va a jugar. De manera que nosotros, el Partido Frente Amplio, nuestra posición es que se metiera a fondo esa situación, que no se quede impune y que la sociedad siga luchando porque haya transparencia y que da este Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Bueno, ustedes pudieron ser testigos en la sesión ordinaria del Consejo del miércoles pasado, el Consejo aprobó, o sea, ponerse a la disposición y aportar toda la documentación institucional que hay para fines de que eh, se abra una investigación tan amplia como sea posible para que se esclarezcan estos hechos. En el día de hoy lo que ustedes han podido ver es una reunión de la comisión y ampliada con los regidores que se han querido integrar eh, y hemos hecho un receso en este momento para almorzar y continuamos trabajando en la tarde en el día de mañana, nosotros de manera institucional le daremos a conocer eh, los resultados de ese trabajo que está haciendo la Comisión del Consejo de Reyes. O sea, ¿Ustedes estarán tomando una posición institucional? De eso se trata, de que se aperture la investigación tan amplia como sea posible y vamos a aportar eh, todas las documentación y todo el material para que ese pueda pueda ser completado. ¿Pero ¿será usted, ¿le, le están ustedes dando esto o en, o, o en el Ministerio Público? Le reitero que la Comisión acaba de hacer un receso, eh, no ha concluido el trabajo, mañana en la mañana eh, ustedes tendrán en las manos las conclusiones de esa reunión de la Comisión y lo que es la posición del Consejo de Termino Oficial.